Bien, así es, 451-3381 con el 829. Bueno, esa es nuestra pregunta, esperamos el, los comentarios y el feedback de ustedes. Bueno, elecciones y distanciamiento social en tiempo de pandemia. Vamos a ver uh -huh. qué, qué cosa pasó, cómo ilustramos, ¿verdad?, lo que pasó y qué posibilidades hay, que es lo que realmente queremos en este momento con esto que aconteció durante el desarrollo de las elecciones. El primer caso confirmado por el Ministerio de Salud Pública en el país fue un turista italiano de 62 años que ingresó el 22 de febrero al país sin síntomas. Luego de ello, días después y por aumento de casos positivos de coronavirus, fue declarado el estado de emergencia en el país. Sabemos que además el uso de mascarilla, higienización de las manos y evitar tocarse el rostro, una de las más, de las medidas fundamentales para evitar el contagio del COVID-19 es el distanciamiento social, el cual en tiempo de campaña electoral en las elecciones presidenciales y congresuales y las celebradas post-contienda electoral ha sido imposible de garantizar o controlar, sobre todo tras terminar el estado de emergencia. ¿Considera usted que las elecciones pasadas podrían generar un nuevo pico de contagios del coronavirus y la posibilidad de que el país se vea obligado a retroceder en el proceso de desescalada? Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes jóvenes sobre este tema? Básicamente, básicamente el asunto de que durante las elecciones hubo aglomeración de personas se... se Hubo eh, poco distancia, bueno, ningún distanciamiento, podríamos decirlo así en términos tajantes, ¿no? Entonces, eso es sobre eso es lo que vamos a hablar. Pero antes, yo quiero saludar a Carolina Medina, que está con nosotros acá. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. De entrada, decir que no, que no se cumplió nada. Pero ahí vamos. Buenos días a toda la gente. Cómo no. Gracias, Carolina. Bienvenida. Bueno, Fulvio, vamos a ver. Bueno, eh, a lo que llamamos medida de distanciamiento durante las elecciones, fue muy poco lo que se cumplió. Pero la gente se agrupaba fuera de los recintos y a veces se encontraba dentro de los recintos y tendía a dialogar un poco y, y, no, y no tener en cuenta el distanciamiento. Pero El bote sí, y se no se cumplió eh, Sí, sí, <risa> eh, en, en una medida dentro sí, pero afuera se quedaban hablando y Se quedaron lo... los que siempre se quedan, porque sí. lo conozcamos normalmente sí. Pero eh, las medidas como las vemos ahí de precauciones, de echar la, la, los antisépticos y de limpiar las manos, la cédula y esas partes, eso se cumplió sí. Y dentro de, de la parte ya del colegio también el distanciamiento ahí dentro fue efectivo. Pero afuera nosotros vimos prácticamente lo mismo que se da en los barrios. Eh, una actitud como de, poco, de poca precaución, de poco temor a lo que es la pandemia. Más o menos lo que se dio en el barrio, en una esquina, se daba ahí en las esquinas de los centros. Empezaron a compartir, empezaron a a poner música y cosas, pero a nivel general la práctica del distanciamiento en el proceso ahí pude ver que se pudo eh, eh, concretar y también las medidas de precauciones eh, todo el mundo con mascarillas y también aplicándoles el antiséptico bien Carolina Bien, eh, me sumo totalmente a, a lo que dice Fulvio, las medidas tomadas en los colegios, el protocolo establecido por la Junta, de hecho, donde a mí me tocó votar estaba señalizado el, el, el dónde debíamos de pararnos, la distancia, eh, pero en sentido general la población, eh, como decía, quienes no cumplen eh, normalmente, o sea, los que se quedaron fuera en los recintos son los que normalmente lo hacen, siempre hay un grupito de gente que se queda ahí fuera. Eh, otra de las cosas que podríamos destacar y que más adelante voy a tocar es luego de pasada las, el proceso electoral o las elecciones, el día de ayer también, el tema de las caravanas, salir en, la, en, en el día de la noche, el, el domingo, o sea, son cosas que totalmente la vemos con cierto nivel de imprudencia de los ciudadanos. Señores, todavía el coronavirus no se ha ido. Y nosotros tenemos muchos casos de COVID en la República Dominicana. Las salas de intensivos están casi llenas. De hecho, he visto que están solicitando para los intensivos. La Asociación de Médicos Especialistas en Cuidados Intensivos, eso es como una especialidad de, emergen, uh -huh. de emergen, emergenciología, algo así. Una sociedad que hay. Uh -huh. Están llamando a, a que, eh, advirtiendo que las UCI están todas eh, en estado de colapso. Entonces, o sea, no es un juego, no es un relajo. Okay. Por cierto, no son muchas aquí en el Exacto. país. Sí. Exacto. En el proceso previo a las elecciones, las campañas, los mítines, de hecho, el propio presidente soltó el COVID y salió a, a, a reunir gente. Entonces, todo el mundo soltó el coronavirus, eh, como dicen por ahí. Pero ya ha pasado el proceso electoral. O sea, ¿por qué seguir? ¿Por qué hacerlo sin necesidad? Entonces, ante todo esto, nosotros decir. O sea, eh, usar la frase de Amado, antes era quédate en casa, ahora sálvese quien pueda. Claro, entonces, en sentido general, sobre el proceso, creo que la Junta eh, lo trabajó, buscó que se cumpliera desde su personal, ya que la gente pues no lo hiciera. Eh, imagínense, ¿quién controla eso? Bien, Yerian, lo antiguo. Bien, eh, evidentemente hubo lugares donde sí las autoridades, específicamente la policía, Electoral, eh, buscaban la forma de que se cumpliera el distanciamiento social. Hubo lugares donde esto era prácticamente imposible, porque eh, incluso se cerraban los perímetros de los lugares, pero afuera la gente se aglomeraba. ¿Qué me preocupó de esto? Y esto es importante que, y ojalá lo tomen en cuenta la Junta Central Electoral para futuras ocasiones, ¿qué sí me preocupó? Porque lo vi, Estuve ahí en un colegio electoral observando y vi el proceso. ¿Qué me preocupó? Gente enferma yendo a votar. Y usted dirá: sí, tienen su derecho. Estoy de acuerdo. Lo que debe hacer la Junta Central Electoral, y creo que debió hacer también, es buscarle una forma de que esta gente no tenga que montarse en una guagua, en un carro, y que un político lo lleve de mano porque hay un contacto físico Salud. si nosotros estamos llamando al distanciamiento físico y entonces para llevar a una gente a votar hay que cargarlo y, y entrarlo prácticamente a sí mismo a la redundancia cargado a un, a un recinto electoral entonces vamos a incumplir es imposible cumplir con el distanciamiento físico cuando hay gente que hay que llevarlo agarrado de mano, incluso gente que prácticamente eh, como digo, hay que cargarlo para sacarlo de su casa y llevarlo a un recinto electoral. Vimos creo, imágenes. A veces. Creo que la Junta Central Electoral tiene que crear un mecanismo. Si tiene que ir con, con dos o tres eh, delegados a una casa y que se preparen esos delegados que, que sean para visitas específicas, porque imagino que en un, un recinto electoral no habrá tanta gente con esta condición y que durante el día completo pudiera un equipo de representantes de los diferentes partidos ir a ver este procedimiento de manera... Eh, directa a la casa y que la gente pueda votar pero tú sabes lo difícil no que es un inválido que lo saquen de su casa para llevarlo a votar no pero por Dios tenemos que tenemos que avanzar como país atención Junta Central Electoral ese método tenemos que cambiarlo a mí me afecta ver cómo sacan esos, esos viejitos eh, eh, eh, prácticamente que ya no que ya no, no ven no ven no saben qué están haciendo con ellos y tú ves que lo pasaban Incluso a un, a un amigo le dije, eh, pero tú debiste como pensar mejor eh, traer esa, esa persona aquí, porque tú lo que le puedes estar buscando es un problema a esa familia. Se lo dije en un momento. Eh, tú lo que le puedes estar buscando es un problema, porque mira, esa señora prácticamente no podía ni, ni sostenerse y era cargada que la traía, la, la, la, como entre dos la, la traían. Pero por Dios, sabemos que lo importante del voto, pero sabemos que ese esa persona realmente no va a ejercer su derecho al voto, es lo que le marca el, el, el que la está llevando eh. Porque esa es otra, que la gente cuando no ve y cuando no cuando ya no tiene prácticamente eh, raciocinio, ¿qué hace? Que va ahí, lo, lo utilizan y el que te marca es la persona que entra contigo y marca el que le da la gana. Eso no es un secreto para nadie. Entonces, eh, vamos a esperar que esta situación de este contacto físico que hubo, que sí lo hubo, no traiga el problema mayúsculo a la República Dominicana, pese a que ayer vi ahí una información, hay que confirmarla, de que ya los centros de, de UCI están saturados en un 80% y eh, ocupados, de... sí, entonces, ojalá que en 14 días no estemos eh, viendo una la situación de un rebrote de COVID bueno. en la República Dominicana. Bueno, gracias, Yerjan Lantiguo. Aprovecho para saludar a la llegada de nuestro compañero Francis Rodríguez, que hace un rato está con nosotros. Buenos días. Buen día, amado. Buenos días, Carolina, Yaljan, Fulvio y amables televidentes. Agradecerle a Dios la luz de este día, que nos dé la inteligencia para entender estas cosas. Francis Rodríguez. Oh, no, bueno, adelante, Francis. Precisamente. Ah, agarre bueno, usted la cona. Me voy a quedar con, con la mascarilla, porque hoy me entero de que las cosas están muy críticas según no, lo que no, he escuchado claro. al no, llegar no, no, no, claro, claro, si es tan crítica, crítica pero en definitiva hay que evaluar cómo hemos ido los dominicanos avanzando frente al COVID y, y hay que evaluar las, a salud pública y al Estado dominicano porque estuvimos en confinamiento teníamos el el problema del COVID, teníamos que cumplir con los tiempos y los plazos para las elecciones porque nos correspondió con un, con una situación de dificultad. Es decir, que entramos a las elecciones sabiendo que teníamos la dificultad y las problemáticas. En lo que pude ver, se pudo cumplir el protocolo. Pero a lo que quiero referirme, que pareciera que nos lloramos y nos cantamos a la vez, es que estábamos en esa realidad y el Estado dominicano estuvo manejando, manejando al pueblo dominicano en un confinamiento y luego en una desescalada y luego en un brote, porque ahora pareciera que estamos en una etapa de brote o de rebrote hasta el punto que he escuchado que posiblemente nosotros nos tengamos que echar para atrás la desescalada. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿se siente o se percibe las actividades cotidianas que hay necesidad de resguardarnos nuevamente? Porque lo que yo estoy viendo es totalmente distinto. O estamos tomando las medidas fuera de los tiempos. Muchas de las medidas que debimos de tomar con anterioridad las estamos tomando ahora. Y debemos ser estrictos. Es ahora el momento entonces que la sociedad, ya que no nos puede proteger a todos por igual el Estado, debemos de seguir tomando las medidas y incrementarlas, porque nos vamos y qué tiempo que a mí me corresponde, porque ahorita yo te vi ahí, yo dure un tiempo escuchando. Es que no en salud, ¿vale? Ya. Entonces, señores, nos están llamando a que seamos los responsables de nuestra propia salud y de la salud de nuestro prójimo, porque la efectividad del manejo de salud pública Está perdiendo la batalla al COVID. Yo hago la pregunta porque tampoco nunca nos han dicho a nosotros en qué etapa estamos. Si ya logramos tener una, un dato, un dato del nivel epidemiológico del dominicano, ¿ustedes tienen esos datos? No existe. No existe. Y por eso yo he dicho y recargo que San Francisco de Macorís se ha sanado solito bueno. y lo que veo es que nos vamos, vamos como si fuera a la <coughs> tercera etapa más que a, a, a retroceder Mira, yo pienso que el, el tema de, de, del COVID lo que hay, y lo que ha pasado en todo su desarrollo aquí en la República Dominicana ya no es tiempo de, de, de quejarse ni como decía con aquella famosa frase eh, llorar ante el muro de las lamentaciones Llorar como mujeres lo que no supieron defender como hombres, dice la frase, ¿no? que era así. El tema es, yo pienso que hay que tomar el toro por los cuernos. Ya se acabó el asunto de que quieren meter miedo para que no vayan a votar. La gente fue a votar, votó todo lo que eso quiso. Se, eso se ya todo eso se superó. Entonces yo lo que pienso que lo lógico en este momento es tomar el toro por los cuernos porque ya no hay la posibilidad de que critiquen, de que esto se hace por esta razón, de que se están haciendo más pruebas para... Para, para que haya más contagio. No, yo pienso que llegó el momento de hablar a calzón quitado es decir, yo pienso que llegó el momento en que el presidente de la república actual que le quedan 30 días, 30 y pico de días en, en su mandato debe de llamar al candidato electo y decirle, mira, esto es lo que tenemos vamos a enfrentar esta situación para evitar que el contagio se siga ...desarrollando de manera exponencial. ¿Por qué yo digo llamar al candidato electo, al presidente electo? Sencillamente porque a partir de 30 o 35 o 40 días... ...es quien se va a enfrentar con esa vaina. Usted no puede armarle un muñeco para que luego él tenga que fajarse con él. O sea, llamarlo. Plantearle la situación y que se tomen decisiones drásticas. Si hay que volver a encerrarnos, que nos encierren de nuevo. Porque definitivamente definitivamente nosotros no podemos retroceder al nivel, incluso por donde va la cosa, estamos retrocediendo a un nivel incluso que no tuvimos en el primer el en el primer la primera caso. ola de contagio, según lo que han dicho. Que... La información que tenemos es que las salas de UCI, que le iba a decir ahorita a Yerjan que aclarara lo que es UCI, porque quizá hay gente que no entiende sala de ¿verdad? cuidado intensivo Exacto. Unidades, sala, uni, unidades, unidades de cuidado intensivo unidades de cuidados intensivos esas están colapsadas o están prestas a colapsar según lo que ha dicho la asociación de, de como una asociación de médicos encargados de esas áreas o de, o de esas áreas ¿Tú ¿sabes qué, titulación? Amado? que en la primera parte fue la provincia de Duarte que estalló, sí, fue San Francisco de Macorís pero eso hay que averiguarlo porque y, no sanamos y ahora eh, eh, ha estallado. Ahora el, el, el, el foco es Santo Domingo. Sí. Entonces, la, la cantidad de población que hay entre San Francisco y Santo Domingo es abismal, la sí. diferencia. Exacto. Y un caso de, de epicentro que se dé en la ciudad. Y la movilidad de Santo Domingo con el país completo. Tiende, o sea, hay sí. gente del país. Tiende de todo a, el país. a multiplicarse. Sí. Y recuerden que estamos hablando de unidades de cuidados intensivos que apenas llegan a como a 900, algo así en el país, con la se que ya, se han creado. Se, se llama Sociedad Dominicana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Exacto. Exacto. Específicamente en Santiago, ellos están informando la saturación de las, de las unidades de cuidados intensivos. Eh, y están eh, Incluso aquí lo ponen en negrita, están haciendo un llamado eh, de alerta, porque según ellos el 80% de las camas de unidades de intensivas están en ocupadas? el país. Eh... Sí, en el país, leo aquí en el listín. Ah, ¿en, en el país. un 80% en el país. Eso. Y, y no sé en si ustedes país. vieron un video que nos envió un compañero de trabajo al, al chat. Y sí, del, no del país, efectivamente. No sé si vieron el, el, el, el, el video en, en el Marcelino Vélez, creo que fue, donde la gente está en los pasillos. La gente de, enferma no. de COVID está en los pasillos. Al, al yo ver esa imagen, eh, tiempos, Francis, a mí me dio cosas como no, que no lo a, creo. A, a cualquiera. Vamos a, vamos a, vamos a, a el, una llamada telefónica que, que se te... repite muchas veces. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, Manolo bien. Martino, ¿cómo bien. Bien, bien, Ma bien. Manolo. No, no felicito a Julio porque entiendo que el gobierno que entrante va a ser un gobierno para todas y todos. Yo no oigo bien. Y entiendo que si es bueno, es bueno para todos, y si es malo, es malo para todos. Es un desafío grande, Manolo. Y entiendo también, claramente, de que todas y todos que tenemos que colaborar con el gobierno, no esperar que el gobierno colabore con nosotros, sino nosotros con él. Eso es lo que yo entiendo como dominicano. Me gusta mucho el tema que está pasando hoy, que están partiendo hoy, porque es un tema muy importante de orientar a la población, para que la población entienda que nosotros tenemos que cuidarnos, que hay un brote, hay un brote, que mediante el programa que tengo todos los sábados de 7 a 8, el he estado orientando a la persona para que se cuiden, porque el brote está, y si no lo cuidamos nosotros, nos vamos a joder todo. Así que preparémonos eh, prácticamente no con de negatividad, sino con una prevención, preparémonos para lo peor para que si nos preparamos para lo peor, podemos sacar el mejor. Que pasen un día. Muchísimas gracias, gracias a Geraldino. Gracias, Manolo Geraldino. Y definitivamente, para cerrar mi participación, hay sí. una situación, está visto, señores, que la República Dominicana, el dominicano como sociedad, no entiende por las buenas. Hay... Hay que aplicarle la polémica para que pueda entender el problema que está pasando y que usted tiene que quedarse en su casa, no salga de su casa. Usted tiene que cuidarse, que usted tiene que andar distante de la gente, que usted tiene que abandonar esa costumbre de andar abrazando y besando. Así es que, entonces, si, si entendemos por la mala, tienen que aplicarnos la polémica. Tienen que torcernos el brazo, para porque si no... Si no, esto va a ser una cosa que uno es que no se han, relajado totalmente. ¿Se han, relaja se han ah, relajado totalmente, se han relajado, se han relajado totalmente las medidas desde ahora, el gobierno, la ciudadanía, señores. En lo particular me impactó, me impactó cuando yo veía al presidente Medina un viernes <risa> dirigiéndose al país y a un José y a un Montalvo y luego los veíamos en, la, en los meetings. O sea, ya cuando te mandan ese mensaje de, desde quienes desde quienes se suponen que son los que deben de actuar con en el ejemplo, quienes son, que están tomando las medidas y las restricciones del lugar y que ellos son los que se hagan partícipe de esto. ¿Cómo entonces viene Montalo a la semana a decirle a la gente que se quede en su casa Mira, luego de que la andaba en las caravanas? Yo quiero sí salvar algo. Y mi opinión de producirse rebrote en esta etapa, en esta semana, no se debe a, la, a las elecciones. No, no, no, no, todavía no. No, no, claro, pero en 14 días los morenos están descartando pero, pero descarto 10, que 14, días se pero descarto de mano no, en lo que he visto por la forma que nos comportamos y fuimos que sería muy mínimo el rebrote producto de las elecciones, te, te voy, no hubo de, las elecciones. de las elecciones porque no hubo te voy eh, a, ese, ese, ese contacto con excepción de quienes trabajaban sí, en colegio te voy a decir algo Francis las manifestaciones que hemos visto son las que común y a diario se dan en los barrios, se dan, se han estado dando siempre desde la pandemia en los diferentes sectores del país. Y otra cosa es que los niveles de contagio se reducen con, con el uso de la mascarilla y vi mucha gente con su mascarilla, prácticamente un por ciento considerable. Ahora, en la, la celebración de ayer aquí... Sí. vi un, un foco de rebrote sí sí porque sí sí se sí se, se puede dar porque tampoco conocemos la cantidad de inmunidad comunitaria era que tenemos peregrinóloga era muy peregrinóloga <risa> entonces eso es lo que hay que descartar sí. porque como no tenemos eh, descripción epidemiológica por sectores o por ciudades reales porque no lo han hecho no se ha hecho ese levantamiento ni se le está dando el seguimiento A quienes han tenido contacto Por ejemplo, todo el que trabajó En las elecciones, debiera estar en cuarentena Tenemos una llamada muchachos. ¿Qué ustedes dicen? Buenos días ¿Sí? El que ¿Sí? trabajó ¿Sí? en junta, debiera estar en cuarentena una, es una medida. Ah, los diputados bueno. Bueno, Si me permiten explicar eh, eh, Yo tengo aquí algunos sí. datos eh, Miren según lo que hasta ahora, hasta este momento, el PRM, para explicarle lo del el método, el método de OMP, eh, porque hay, hay gente que sacó más votos de, de, de candidato a candidato, pero su partido no sacó los votos suficientes y por tanto posiblemente lo que yo se quede. En exactamente, mi miren, hasta de, ahora el PRM bien. tiene 42.308 votos hasta, esta, hasta este momento. Faltan como 140 colegios todavía. El PLD tiene 23.247 votos, el PRD tiene 11.317 votos y el Partido Reformista 10.544 votos. ¿Qué significa esto? Que cuando usted divide la cantidad del PRM, 42.308 y la divide entre dos, eh, y luego la divide entre tres y luego la divide entre cuatro, y entonces toma la cantidad del PLD y la divide entre, entre uno, luego entre dos, entre tres y entre cuatro. Los números más altos son los que van a pasar. ¿Qué significa? Que el PRM va a sacar posiblemente, con altas posibilidades, tres diputados aquí. Sí. Ahora bien, ¿cuáles son esos diputados? Bueno, los diputados que tienen mayor cantidad de votos de manera individual. ¿Quiénes son? Hasta ahora Olmedo Cava, que tiene 7,446 votos, es el más votado del PRM. De, bueno, eh, es el más votado en el sentido general. Nicolás Hidalgo con 6.912 votos, estaría en segundo lugar, pasa. Y José Luis Rodríguez, me sorprendió José Luis, con 6.823 votos. Esos serían hasta el momento los tres diputados del de PRM que pasarían. Entonces, luego le sigue el PLD, que está Lupe Núñez, en primer lugar, con 5.599 votos, pasaría seguro. Y entonces aquí, si el PRD no sube más votos... Pasaría un segundo diputado del PLD que sería el Arcángel hasta ahora, ¿verdad? Puede variar ahorita. Con 2.128 no, votos. Oye, la cantidad que le viene dando una ganancia a un diputado por ese Y el del PRD, sistema, el eso de yo no gobierno. estoy llamando. Mira, el PRD como partido sí, uh -huh. tiene 11.300, 11, 11, pero cuando tú divides, por ejemplo, eh, 21.154, eh, bueno, cuando tú divides 23.000, Tú tienes que tomar los votos totales del PLD. Y tú se sí, lo divides entre uno ¿no? y luego entre dos. Pero del si PR cuando tú lo divides entre dos te da un número mayor que el que está abajo, no pasa el candidato de ellos. ¿Y cuántos votos tiene el más votado del PRD? El que me más votado que del PRD, erretes. de manera sorpresiva, Noé marmolejos con 2.895. No, no, no, no, votos. no, no espérate, barájame la Bueno, está ahí. Más que Luis Ernesto. Tengo la más, sí. Más que Luis Ernesto sacó hasta ahora. Hasta ahora. Eso a mí no me sorprende para está nada. Ahí la persona eh, hasta ahora 2000, atención. Noemar Molejo hasta este momento 2895 votos y Luis Ernesto Camilo 2864 Entonces, sí, votos. 864 okay. ah, pero van ahí. Eh, sí. Van ahí, pero ahí, pero así, eh, ha, ha sido una tendencia, yo le vengo a es decir. Es decir, que y, los compañeros están discutiendo su su posición. Ahora bien, pero yo no creo esos que compañeros de entre ellos me refiero, no mío. Mira una cosa, entonces ¿Qué es lo que sucedió? Y espero que Gille no esté viendo y que si nos puede llamar, porque vi dando haciendo una denuncia, Sí. si mal no recuerdo. Sí, él hizo denuncia. Sí, él dice como que le, como le quitaron algunos votos Correcto. pero la cuestión es que como quiera si tú te das cuenta, la diferencia entre el PRD y el Partido Reformista es de casi mil votos, entonces prácticamente... Con los colegios que falta uh -huh, eh, Si tú te das cuenta el PRD y el Partido Reformista están un tanto distantes del PLD y por tanto es difícil que pasen. Pasarían los tres, los tres eh, primeros diputados del PRM y hasta ahora los dos primeros del PLD. Que partiendo de esta cantidad de dice Olmedo Cava, Nicolás Hidalgo, José Luis Rodríguez, entonces, Lupe Núñez y Rafael Alcántara. PRD obtendría uno? No, ni uno. Si no, no sube ni la uno, cantidad. No. Ya, si no sube, ya, ya. ya. Bueno, entonces, vamos a una llamada telefónica. RM y PLD. PLD. PLD. Adelante, Pero, buenos días. Buen día. Y, y, <risa> que el ídolo del PRM se llama Franklin Romero 2016. La sumatoria de los tres candidatos a no ah. supera la cantidad de votos que sacó Franklin Romero en ese año. ¿Tú te imaginas que Franklin hubiese sido candidato a diputado? No. 260 mil votos. Mil sí, no, eso se, se hubiese bueno, ido de que Qué número, un fenómeno que ese es Gerard que está hablando. Es Gerard, ahora. Yo Yera. pensaba no, que no, era el varado. No, no, no, no. Sí, ahora no, Gerard. No, no, no. Gerard. Pero dile a tu a, a, bueno, a nuestro candidato a senador. ¿A qué? Al candidato a, al senador de, de la provincia de Duarte Electo, que coja los teléfonos, que, que no se olvide. Bien. No, no, no, no, no, no, no. Gracias, Gerard. Muchas ¿Qué? gracias por tu llamada. Señora,